Cuidado, presta mucha atención a todo lo que te voy a explicar hasta el final de este video, porque hay mucha gente aquí en internet tirando su dinero a la basura aquí cuando buscan comprar el pack de cursos de fotografía, así que presta mucha atención a todo lo que te voy a contar al final de este video, para que no pierdas tu dinero al buscar comprar este producto aquí en internet. Mi nombre es Hernán Díaz, y después de ver a varias personas aquí en Internet teniendo problemas para investigar el pack de cursos de fotografía para comprar, decidí venir aquí en Internet para revelar toda la verdad sobre este producto, no quiero exponer mi imagen o mi voz aquí en Internet porque no quiero exponerme hablando de ningún producto, solo quiero alertar a todos y decirles la verdad de que no he visto a nadie hablar todavía cuando venda este producto aquí en Internet y por eso mucha gente acaba siendo perjudicada. Para los que no sepan qué es el pack de cursos de fotografía, se trata de un método testado y homologado desarrollado por el especialista Kike Arnaiz, fotógrafo profesional y con experiencia en la docencia con cursos por toda España y Latinoamérica, Kike Knight promete hacer que cualquiera saque buenas fotos del concepto que involucra la fotografía y algunos secretos sobre la fotografía que nunca han sido revelados. Pero ahora, respondiendo lo que todos quieren saber, si el pack de cursos de fotografía es realmente bueno o no, voy a agregar que el producto realmente cumple con todo lo que promete y ya ha sido elogiado por varios expertos en el área, así como ha ayudado varias personas. Y recordando que el equipo de pack de cursos de fotografía todavía te da una garantía de 15 días para que pruebes el método en tu casa y si por alguna razón no te gusta, solo envía un correo electrónico al equipo de soporte y te reembolsarán todo tu dinero. Pero solo hay dos factores que hacen que las personas tiren su dinero a la basura cuando buscan comprar este producto aquí en internet y fue por estas dos razones que di esa advertencia al comienzo del video, es solo porque de estos dos factores que te voy a contar aquí ahora que mucha gente termina perdiendo su dinero y te voy a explicar ahora qué errores son estos para que tú no los cometas tú también. La primera razón por la que las personas tiran su dinero a la basura cuando buscan este producto para comprar es precisamente el hecho de que muchas personas terminan confundiéndose en la pestaña de resultados de búsqueda cuando buscan el nombre del pack de cursos de fotografía en el navegador y por eso terminan entrando en sitios equivocados y comprando otros productos con el nombre similar al nombre del pack de cursos de fotografía, por lo que no tiene los resultados que el pack de cursos de fotografía promete, por eso voy a dejar aquí en la descripción y en los comentarios el enlace al sitio oficial del pack de cursos de fotografía, que es el sitio web oficial del producto para que no corra el riesgo que mencioné. La segunda razón por la que las personas pierden dinero es que piensan que el curso hace milagros y que no necesitarán tener una disciplina para poner en práctica el método, si tienes esta mentalidad, ni siquiera pierdas tu tiempo y dinero comprando esto. Porque probablemente no obtendrás resultados con él, pero si realmente estás dispuesto a cambiar tu vida y aplicar el método con enfoque, constancia y disciplina, este método es para ti y te ayudará. Entonces chicos, estas fueron las razones por las que les tuve que decir para que no estén desperdiciando dinero al buscar este producto para comprar aquí en internet. Si aún tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí en los comentarios y les estaré respondiendo. Todos ellos lo mejor que puedo. Y si este video te ayudó, deja que te guste ayudar a que este video sea recomendado y ayude a la mayor cantidad de gente posible aquí en internet, y si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios a continuación, y recuerda que yo lo dejaré aquí abajo. En la descripción y en los comentarios el enlace a la web oficial del pack de cursos de fotografía, eso es todo, adiós.